La princesa Diana fue elegida como la mujer de la realeza más bonita de la historia ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Un reconocido cirujano plástico se basó en la proporción áurea usada por los griegos Para determinar la belleza de un rostro El doctor Julián de Silva analizó los rostros de las royals más famosas de la historia Y determinó la proporción de sus rostros El ancho de su frente y nariz la distancia entre sus ojos o sus labios para compararlos con la proporción aurea a través de un mapeo hecho por computadora para determinar el porcentaje de belleza según la ciencia. De acuerdo con el cirujano plástico londinense, aunque Diana, Megan y Kay son mujeres muy bellas, quien obtuvo un mayor puntaje fue Diana, la princesa de Gales, obtuvo una puntuación de 89.5% de perfección, en parte por la forma de su rostro, el ancho de su nariz, sus cejas y su frente.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 como debe ser